¿Tenés un perro? ¿Tenés un gato? Entonces esta canción es para vos. Me dijeron que es normal que los hermanos se peleen Hay como algo animal en que se ladren, se bufen, se toren. Como perros y gatos Me dijeron que es normal que papá y mamá discutan Hay como algo animal, instintivo de lucha Como perros y gatos los vecinos no se entiendan, hay como algo animal el luchar por un pedazo de medianera. Como perros y gatos, yo tengo problemas y estoy muy preocupado. El asunto está que espera me tiene consternado. Vivo con un perro grandote y buenazo. Son dos gatas, todos unidos por un fuerte lazo. Me dijeron que es normal que tu jefe te maltrata, hay como algo animal, ganadores, perdedores, no me empate. Como perros y gatos, me dijeron que es normal que las chicas se detesten. Hay como algo animal en que los chicos se boxeen. Como perros y gatos. Ahí vaya la guerra y como algo animal en luchar por pedazo de tierra. Como perros y gatos, yo tengo un problema y estoy muy preocupado. El asunto está que espera me tiene consternado las mascotas inventan juegos Se tienen paciencia Nunca entran en pleitos Y mucho menos van a la guerra El norte contra el sur El rico contra el pobre Como perros y gatos La sombra o la luz El viejo contra el joven Como perros y gatos Central contra ñouls, aliens contra hombres Como, Como perros, perros y, y gatos Yo tengo un problema y estoy muy preocupado El asunto está que pela, me tiene consternado ¿Qué voy a hacer con ese perro y esas gatas? Los encierro los mando a terapia, quiero yo proponerte un trato, que nos llevemos bien por un rato, se bate unos mates, te presto mis juguetes, vayamos hasta Marte que nada es para siempre, si Vemos en el, el bosque, aunque luego no lobo aparezca, aparezca más fondo, escondes y hacia, hacia acá, Me encantó cantarte, me encanta cantarte y hasta la próxima.